chicos chicos, hoy estamos un nuevo día por el canal con Felipe que hoy vamos a subir el especial de Halloween Hola, ¿cómo hoy? anda ¿todo piola? Por cierto, feliz Halloween Feliz Halloween, gente Y vamos a subir Tedors Vení, vení, vení vení Rápido Bueno, vamos a subir tedor gente Y luego vamos a subir sí, más y vamos a subir Stumble, gente. ¿Por qué? Stumble es el juego clásico. Porque nos da ganas Y porque, y porque, a ver, es de nuestros tres. A ver, de nuestros top dos juegos más favoritos. A ver, a vos, Felipe, entra entre. Stumble, entra entre tus tres juegos más favoritos. Para mí sí. Eh. Para, voy a, ver, voy a recordar mis toques. Eh, Minecraft? No me acuerdo el segundo cuál era, entonces creo que sí. Ah, o sea, ¿es un segundo? Creo que sí, Juan, no me acuerdo muy bien los juegos. Eh, Felipe, ¿cuál es...? Creo que sí. Felipe, ¿cómo era quien trabaja los muebles? ¿Qué? ¿Cómo era quien trabaja los cosos? te acordás, a los... Eh, con E. A ver si. Sí. Así. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Qué hay? El ojo, el ojo, el ojo. Se fue, fue. Amigo, ¿dónde está, Felipe? Acá. Ahí está. Que no recuerdo por dónde iba. ¿Cuántas monedas tenés? 129. A tener menos que yo. ¿Cuántas tenés vos? 410. Va, vos jugaste más que yo. ¡Oy! Oh, hice... Sos un trolo, Felipe. Me iba a esconder ahí. Sos un trolo, Felipe. Decí que sobreviví. Sobreviví. Espera Espérame un segundo. Bueno, gente, díganme. Espera un segundo. Díganle en los comentarios a ver qué quieren que subamos más seguido. ¡No! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! Gente, Felipe se ve en silencio. ¡Mano! Eu manito, tú no eres el hombre mala. bala. ¡Rápido! El que va a contestar Fan de cuno, ¡Rápido! ¡Gente! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe! Gente, hay que esperar a Felipe. Y luego lo que está el bicho ese nos nuestra caída. Felipe! Dale Felipe! già te, vi che te muovite! Il che non prende il microfono e con... Dale, è un manito! Felipe! La concia è la loro! Mi è la puttana! Dale. dale Felipe, che me hanno mata! Felipe, no seas fan de Cuba. Gente, me cagué todo así. ¿no? Gente, viene el mod La puta madre y me, y me mata Me mata si no me voy La voy mejor Gente, me voy La puta madre me mató, gente ¡Bien, Felipe! ¡Bien, Felipe! Gente... Nos ha matado Casi nunca, sí. Para, revive. Ah, no, yo pensé ya esta plata. Bueno, gente, vamos a ver, va a tener que esperar Felipe, Felipe. Bueno, vamos a tener que esperar Felipe, gente. Mientras, ahora voy a mirar tiktoks Tum, tum. Ah, gente infeliz, Jaro un. Lo único. Felipe se. Los cholzos se, lo se desgarró, gente. Me acaba de llegar última hora. Los guioban y los lo chorzos se desgarró. Y tal vez se pierde de Qatar. ¿Cuántos se lo van a lesionar? A ver, creo que casi todo el plantel, más de la mitad del plantel, plantel, plantel titular se lesiona. A ver, Messi casi se lesiona. Di María, que tiene que esperar. También con Vivala, que creo que se lo pierde. Vale. Ojalá que no, por favor quiero que llegue le a la catar si y es mi jugador favorito encima de iván paulito no te pide ¿no? un perro a las catar paulito igual. mientras vamos a ver ahora vamos a trolear como nos gusta trolear bomba Bumba, Bumba, Felipe, ¿qué le habrá pasado a Felipe, gente? Felipe. ¿Cómo es a el bueno, esperando que Felipe responda mientras, bueno, vamos a jugar un poco nosotros gente, ya fue a esperar a Felipe vamos a tener que esperar a Felipe y en una Felipe responde a. tal yo no puede ser de Dale, a ver A ver, vamos Gente rabia, va. acá Era casi, sí Era acá Y en una Pared Con tu Fiducia En Dale. Ahora vamos a ver Acá gente Y en una pared No, acá nos no escondemos lo único Nada Y que hay más Para revisar No hay nada. A ver acá. Acá, listo. Y una pareja. Con tu silencio. Y miente no sale. A ver, ¿qué hay que activar? Por acá, dice. Y una pareja siempre hay que activar estas palancas por acá ve. ¿eh? Maduro acá Acá Bueno, oh, que esperar un poco hasta aquí por acá, gente ahora vamos por acá, gente ah, era volver por acá va no por eso Ah, sí, a ver. a ver Sigamos por acá, gente espero hasta que se vaya loco ¿Cómo es? se va o como no me dijo Felipe acá lo habíamos enfrentado pero no me acuerdo si se si iba algo ¿no? ver, me escondo acá un rato cómo es Quiero por acá ah, listo Listo, bien Vamos por acá. Ahora voy por acá. Y si ocho por acá. Sí. No. Felipe. Creo que ahora no tanto. ¿Qué te pasó de tú el es que jugó unas partiditas? ¿Qué problemas? ¡La concha! Estoy en el video acá. Gente, estamos... ¿Qué te pasó, Feli? Eh, bueno, vamos a cambiar de juego ahora. Decís, ¿qué pasó? Me quedé el Bueno, más, Bueno, Felipe, como hoy. ¿Querés probar, eh, digo, jugar Stumble? Eh, porque, tipo, o sea. Para luego hacer todos los juegos de Roblox, todo. Sí, vamos a jugar también Stumble, pero, tipo también agarramos si no jugamos ningún juego de roblox. Apenas no jugamos peor. Pero jugamos tumble ahora, a ver. Ueeeh, trolo Pero voy a dejar la bomba, me dicen la copa prendida. Te acá la dale. Me cazó qué te ¿Qué? Estás agarrando compulsión. Me pica, pará. Yo, no, no, yo voy prendiendo acá tumble pasa botiquín pasa botiquín pasa sí te fuiste por una banda de tiempo eso sí gente ojalá que este especial de halloween les esté gustando no tiene preocupado para que esto tiene una banda de gato pasa botiquín pasa botiquín ¡Uy, qué pedo, culo. Una ah, sacate mate, tú eres un heroico, un heroico, papel, de papel, tú eres una de mate. Ah, Felipe, ponete tu skin, ¿te acordás? Eh, ¿qué? ¿La skin ¿tú? esa de... el mago eléctrico? Sí, sí, sí, ponétela. Por ahí. Ya tengo buena. No, no, la de Halloween, ¿te acordás? Pero te dije que me iba a poner esta. La que iba a usar, yo sé. Eh, bueno, eh, yo ya hice partida, ya hice partida. Joder, ¿querés? Pero espera, hago una cosa pero ya me voy a tardar menos. Ok, pasa botiquín, pasa, pasa botiquín. Uy, qué pedo, Tú eres una saca de Mateo, tú eres un heroico, un heroico de papel. Tú eres una saca de Mateo, tú eres un heroico, un heroico papel de papel.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 Ay, sé que te mate. Felipe, aunque no sé qué fue a hacer, pero bueno. Mientras, a ver, hay que esperar. Acá tengo mi tacita de Minecraft Pasa de pasa, pasa de No, sé no, no, no, no, eres un heroico Un heroico no, papel Tú eres una saca de Mateo, tú eres un héroe, un héroe de papel. Bueno, tú eres una saca de Mateo, tú eres un héroe, un héroe de papel. Bueno, tú eres una saca de Mateo, tú eres un héroe, un héroe de papel. Vamos, car gente. Que Felipe ahí está. Felipe, pasa botiquín, pasa botiquín. Uy, qué pega, culiao? Tú eres una saca de Mateo, tú eres un héroe, un héroe de papel, de papel. Un héroe de papel, de papel. Bueno, eh, ¿te digo CODE? Ah, ¡Saco CODE! Ah, me rompí el dedo! ¿Te lo, ¿Te lo digo? Sí 7, 1, 3, 8, 2 ¿Uno, qué? 7, 1, 3, 8, 0, 1 3. No, 7, 1, tres ocho dos. Ok. Si me equivoco soy gay. Y te lo repetí tres veces. ¿Te equivocaste? No, pará, estoy poniendo crear. Con razón no escribí nada. Son bastante. Dale, pasa cosas que no vi. No, siete, con... uno, siete. ¿Qué? 7 1 3 8 2 Listo. Sí, ¿fallas? Tendría que creo que puso unirse. A ver, dale. Me dice game 2 no existe. No existe. 7 A ver, para. 7 1 3 8 2 Tengo todo bien. 71382, ¿seguro? ¿En qué versión estás? Estoy en las. en la actual 0. Pum, en la 042. ¿Cómo es que 042? Yo no estoy en la 042. Si sí salió, Felipe. Felipe ya salió. ¿Eh? ¿Ya salió? ¿No? La, actualizalo. Actualizalo. Ah, no, sos retro. Ah, tengo una banda de página. Sos bastante. Gente, Felipe no actualizó Tumblr. No, ni mí no se usa A mí se me actualiza automáticamente. Porque yo no uso cap para tener todo más fácil. ¿Qué es? Yo ¿No te aparece para Tumblr? ¿Cómo no te aparece? Baja de versión de última. No, ¿cómo hago eso? Decime. Yo quise... Pero posta, ¿no? A ver, posta no te aparece para acoso. Al iniciar Stumble mayormente me aparece actualizar y no me aparece. ¿No te... y no fuiste a la Play Store y fijarte. A ver, ¿dónde voy a ver. Fijate en la Play Store. Ah, ahora sí. Ah, con razón. Yo de Lorenzo no va a poder llamar. ¿Por qué? Dice que al final no puede. se le cortó la luz y pregunto cómo es que. cómo es que me está hablando es porque tiene los datos activados. Ah. Bueno, que juega con los datos activados. Juega con datos. Ahora él dice, se me consume rápido si juego. Bueno, gente, hay que esperar a que Felipe se le actualice la Stumbla Balls. Da, trolo. ¿Qué? So... so, so no. Dante. Eso no tiene sentido. Sí, porque como que digo, Ray es tu mamá, Dante es como que te estoy diciendo a vos. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Según mis cálculos, el código tiene que ser... este... El código... No, si no, lo es 8 sí, y... ¡Para! Es 83550. Me lo cambié este trolo. 83550. Con razón. Yo, yo hice bien el de antes, pero. Pero uno había cambiado de código. ¿sí? No, tú no metes a bambito. Isis. Por favor, que no sea con, con.. pros. Que no sea con pros. Si. Si no. Si sea, toca, pero, me gusta Lorenzo, siendo imposible. Felipe, vos ya entraste, aún no entré yo. Yo tampoco. Ahí está, ahí está. Yo también. A mí me tardó una banda ahí. Si toca con me gusta Lorenzo, imposible, 100% ah, Por favor, que no toque con pros. Acordate lo que pasa si Toco te... compró? ¡Ah! <risa> si, no conseguí, si no conseguí la corona sos, sos te gusta Ciro si, no. si si no consigo la corona me gusta mmm, Si no consigo la corona soy fan de Mr. Rich. No si no consigo la corona sos fan de Cunner y para mí también Y si es que, ¿Qué? Es que consigo, es no Mi culpa la... que, no, es Mi culpa que a vos haya fallado Felipe no, listo, chupana. No, <risa> que el no, o invierta No juego ni participo ni, de nada de estudio, estudio, ni nada por el estilo ni nada en de... la Y no vale contra. No. Mira, es para los dos. Si yo no consigo corona, soy fan de culo. Y si vos no conseguís corona, soy fan de culo. Pero es como que uno de los dos va a ser fan de culo, ¿no? no vale. Y, y, si, y si ninguno consigue corona.. Bueno, eh, ninguna FMQ, ¿no? Ok, mejor. Bye. Es probable porque jugamos con pros. Ahora que lo pensamos. Sí. Estamos pensando no que.. Creo que, ni que la... Estamos pensando que jugamos con pros. No sé. Yo, Yo que... ya ni me acuerdo si estoy jugando con pros o no. Yo también. ¿Por qué no estás en Pro tip? No me sale, no sé. Clasificamos ¡No! ¡Pero no, no, Pero por querer pegarle a alguien no clasifique Eso bastante. ¿Qué? pasó ¿Qué? pasa eh, dale. 72449. gente espero que les esté gustando el video. ¿Qué? y suscríbase si es que le gustó. así que, ya sabe tosí justo cuando tomé el gas y no sé si estoy bien o si puedo pero la saca de mate un tuero un heroico un heroico papel de papel tuero una saca de mate un tuero un heroico un heroico papel de esta partida y, me, y, y tengo que hacer algo ok ok Qué, ¿Qué, qué compulsionarte no no dale trolo ¿Qué? Dije, dije alguna probabilidad tal vez pero no trole tanto no troleé para nada, Felipe. Sí, troleaste. Para amigos me están saliendo todos los platos. En especial porque este es, quien es más de Halloween Es porque es negro. Dale, Felipe. Activaste tu morra, sí. De me voy. Me voy a... No clasifico. No clasifique. ¡No clasifique! Gente, vamos a tener que espetear a Felipe por todos los... No clasifique. Felipe, ¿llegas? 3, 2, 1... Felipe, no clasifique. No clasifique. No, porque me, me dio la cosa, ya sabes. trolo. Te estoy peteando ahora con la gente. Estás con, en la parte de los pinchos y ahora la salteaste. ¡Ojo! ¡Salta! ¡Salta, salta! ¡Salta! Ahora ahí. ¿Bien? salta ¿Bien? El, salta el puño, bien. Bien. Salta esa escalera. Ojo con la roca. ¿Viste que te estoy espectando, no, Felipe? ¿Qué? ¿Ah, pudiste comprobar que te estoy espectando. No escuché nada, pero bueno. Está, en, en, está o no en el de la roca, en el que pasa la roca ahí. ¿Qué? Yo, yo, el estás en el que pasó la roca, en el que pasa la roca al final, es estás. No, ya, yo ya me lo terminé. Sí, ya sé. Pero no entiendo qué, qué quiere que pase que este esté lo de la roca. Nada. ¿Qué? Nada entonces no entiendo porque vos dijiste que no te estabas peteando no dije nada de yo, dije... Mmm, sí, si sí. Eu eh, Felipe no, solo para el sacaputa. Felipe, nos falta... no te dije, no, vos te... dije Ni... eh, le dije a mi hermano porque me preguntó si tenía sacaputa, pero Felipe, sí nos falta la cosa más homosexual ¿Qué? del juego la patada ¿Eh? Necesitamos la cosa más homosexual del juego, la patada. Sí. che, y si decimos cosas que. cosas que muchos no aceptan o que nadie aceptan. Dale. Pero es la verdad. Dale, vos, vos bueno, primero. Sí. Yo. MTM Samu no es bueno. No es tan buen, Es un normal jugador, no es tan bueno. So, solo dicen que es bueno. Porque tiene el nombre en rojo. ¡Para mí! A ver, entra en un top 100 mejores del mundo. No, la verdad no entra al final. Él es un jugador normal. Hasta yo le podría empatar. No es que diga que sea tan bueno. Pero digo, hasta yo le podría empatar. Solo, solo dice, dicen que es tan bueno solo porque... Sí. Porque tiene el nombre en rojo. Roblox. Es un juego muy so in infravalorado. Sí, o sea, puede llegar a tener muy... Es un buen juego, solo es que la comunidad es muy tóxica. Sí. Ahora vos, Felipe. Um... Um. Felipe? Um. Ah, pará Sí Ay pará Es que se me ocurre uno pero a la vez no ¿Te digo code Eh para ahí dale eh. Mientras seguimos diciendo 2, 4, 1, 5, 7 A ver ¿Qué querés decir? ¿Y Felipe? Ah, listo. ¿Tiene algo para decir? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, sí. Cabi. Cabi. Cabi Lane. Cabi Lane no es gracioso. Cabi Lane no es gracioso. Solo, sé, solo lo sigue para que supera Charlie y Amelio. Y puede ser. Es que es el más cercano que le compite ¿eh? Se han dicho mucho que solo querían que... Para que Ana, Charlie a medio por eso. Y nadie... Y, y ahora no, la, no, lo, no le llegan los talones a Cabilayne ahora mismo. A ver, me... Prefiero... Si me toca un rato, no importa, lo voy a remontar. Bueno, gente, a ver, esperen que me toca a mí. Mmm A ver Felipe, esperen, voy a decir la verdad cuando esté Felipe que tiene que estar Uff, submarismo Salta hay doble salto Pim papi papi papi Pim papi ¿Qué? No, le digo a los bots porque uno se me puso en medio y por eso me choqué y me caí yo ya clasificaría pero y PCB Sí, yo estoy atrás de tuyo. ¡Eh! no preguntes cómo la remonté tanto pero ¿qué hiciste, hiciste todos los prodits Felipe hiciste los o oh, Usa... el... usaste el... el... ¿por los porque yo muy rápido o porque mi tema de PC retardo y... y aparecía atrás de tuyo por eso Bueno, te toca. Eh, como iba a decirlo... troll antes no era mal youtuber. Es verdad, ahora que no pienso, ¿por qué le dicen que es malo? Sí, o, o sea, va, la verdad yo no sé qué hace. Yo no sé qué hace, la verdad. Comparado a lo que hace Yauca, verga. Bueno, eso que creo que ahora está en ya terminó lo de la No, ya terminó, ya terminó, creo. Póngalo otra vez, por favor. Por favor. Póngalo otra vez, porque cuando cuando él estaba en prisión, no pasó, no estaba de chill. Aviso, no se enojen con nosotros, no nos funden, lo decimos de verdad. Muchas personas dicen que merecían estar en prisión porque lo que mostró en un video no debería estar prohibido por bastante. Igual por cuánto años fue la condena. uh eso ni idea! Creo que fue por una semana. Creo que dos. No, fue por una. Ok. A mí me choco y, y no clasifico, creo. ¡Ah, amigo! ¿Por el puño no...? ¡Dale! ¿qué? A ver, ahora me toca. Clasifique, dale. Ah, mío no, no te voy a ganar acá ni en pedo. Ahora, ahora me toca. A ver. De que cuando, cuando alguien roba el seno no es su no es la culpa del que lo robó, es la culpa de Ah, mal. Pará, dale, si una verdad de verdad, porfa. De verdad? No. Sí. Mm, voy a. Dale, si una verdad, aposta, dale. Dale, Ciro Estoy pensando, pará Dale Es que yo tenía una felicitación, no me la cuerda, ¿eh? De... ¿Recordá algo relacionado? No Algo de YouTube, Rara de un youtuber o de un tiktoker o de tiktok o de una aplicación yo qué sé. que sé así ah, a... de que de que tiktok no es, no es no debería estar en youtube le costó más de 5 años hacerse famoso y, y tiktok en, ¿En de un en año años ya se hizo mucho, mucho más famoso ¿O sea que para vos es injusto? Sí, muy injusto. ¡Bastante! Ya que literalmente en dos años tiene una, un millón de personas. Literalmente hasta igualaron lo que tiene YouTube. Y además, y, eu, y, no me digas los que... Eu, Felipe, esto es una verdad, ¿o no? Mirá mucho más fácil conseguir seguidores en, en TikTok que en YouTube. Sí. Vos, por ejemplo, Felipe, no hiciste nada y ya llegaste a los 100 seguidores en TikTok. Literalmente en otra cuenta llegué a los mil a los seguidores y, y ahí no, ¿cuántos videos subí? ¿Uno? Cero. Ah, ok. Solo porque me quedé mucho tiempo en TikTok y conseguí más seguidores que Lorenzo, que vos y que Ciro juntos no, con... que uno solo en... y sin subir videos. Tengo 150 y el que más tiene de ustedes tres, creo que o sos o vos o Lorenzo. Y no, Ciro tiene más que yo. Bueno, con... Ah, bueno, entonces, Lorenzo creo que tiene más ah. que no? ¿Cuántos tiene Lorenzo? Bueno, creo, creo que como 110 algo así. Ah, lo supera por re poco. no tiene 108 algo así. Sí, por eso. A mí no sé cómo me hice ese y para la primera. Bueno, y, y yo le gané y yo tengo 153 o más. Uh -huh. Y si combináramos los cuatro, nuestros seguidores, ¿cuántos, de, ¿cuántos seguidores tendría? Más o menos, más o menos. 300... A ver, los de 100 serían 300, 100. Yo tengo 61. A ver, para... Uh, amigo, para. Ahí sube. Cuatro. Felipe está contando, gente, cuántos puede ser. Amigo, te juro que lo, después lo calculo en la calculadora porque ahora no tengo ni idea. Dale. O sea, sé los números, pero. Nada, amigo, ya me ganas porque no estaba preparado y yo me estaba tomando el afán. Bueno, pará, por eso no te voy a ganar. Sí, amigo, ahora tengo los dedos remojados. Tanto. No, sí, amigo, me, me vas a ganar, no, me equivoqué espérate. ahí, amigo, me vas a ganar. Te juro que no sé cómo me estoy moviendo bien. Me vas a ganar, amigo. Mira, hasta espero que un rato. Esto que... ya no te esperamos, Felipe. Eh, si haces la del troleo, soy fan de culo lo no, no, dale ¿qué? la voy a hacer pero no tan no fan si, de culo si lo haces son fan de culo no, lo voy a hacer pero no tan fan de culo soy fan de culo el que clasifica fan de culo en... hetero no, no, no, lo dijiste a tiempo no, lo dijiste a tiempo ah, sí, cuando, no. cuando vos lo decís así nomás, sí amigo, decime que eso no es de jalo. Parezco bastante bien de Halloween. Sí. En especial cuando porque soy negro. Eh. Bueno. Espera. Me bueno. voy a empezar porque voy a tomar falta porque me voy donde de tomar. Ya okay. vengo. Tenemos problemitas serios. ¿Qué? Esta falta estaba vencida. <risa> esta ¡Eita! eita ¡Vendete como así! ¡Dos o uno! ¡Ay, Dios! Espera un poco. Gente, Felipe, creo que... toma unos fuerte. Con... Se... ...se va a morir, así que... ...si. Felipe, creo que se va a morir, así que... ...vamos a atajar a los Benji Brains. Pula. a ver esperemos Felipe Felipe el que no viene se te el que no viene en 10 segundos es fan de Kuno 1, 2, 3, 4, 5 bien ¿por qué te vas contando? Dije el que no llega 10 segundos fan de culo iniciada Inicia, mira, dale, mira, inicia, mira, inicia, inicia, inicia. Mira, el que no... Mira, el que no inicia en 3 segundos es fan de culo ¿no? uh, Bueno, bien. Trolo, dale. Ah, Felipe, es, ¿a, quién, ¿a quién le tocaba ahora decir coso? Ah, sí Gente Tengo que decir algo que Para mí es verdad Creo ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? Fortnite Fortnite en su mejor momento Fue el mejor juego del mundo En su momento Pero por, pero por bastante poco tiempo o sea, por, dos, por uno o dos años fue el mejor juego del mundo. Mierda, son pros. Chupame la pija. No clasificamos, creo. ¿Vos qué decís? Yo creo que le clasifico porque normalmente clasifico en la primera. Yo clasifico, pero. No, creo. dale, no no ¡Gracias! ¡Hice ¡Gracias! ¡Ise tu proti! Clasifico. De tercero, oye. Yeah. Ah, de segundo. Clascate. Sí, de suerte, amigo. Y, y la frase. O, o, o sea, para mí es verdad de que el Fortnite fue el mejor. O sea, hasta tu abuela jugaba Fortnite en su mejor momento. Uy. Mi mamá conocía a Fortnite Mi mamá, eh, amigo, me cagaba piña, porque me quedaba hasta las 3 de la mañana jugando Fortnite Voy a decir la verdad que muchos lo no deben aceptar bastantes ¿Vos sí que yo no lo acepto? Te juro que me van a hipermeafunar ¿Qué? Porque muchos muchísimo, pero muchísimo no lo van a aceptar. ¿Qué cosa es? One... One Piece, o sea... One Piece... Algo, creo que se llama One Piece. One Piece, sí. sí. Es un... es un mal anime. ¿Para mí? Hasta vos opinás lo mismo, pero no, no lo quiero decir tan así porque... también no quiero que te funden también. Bueno, eh, opino lo mismo, gente, yo también. O sea, para mí es normal. Pero comparación de bastantes, es un mal anime. O sea, si me lo estoy comparando yo, o sea, con un Naruto, un Dragon Ball... Malísimo. Sí, muy mal. Y bo. Para vos, ¿cuál es el peor anime, Felipe? El peor anime, Goku no, Pi. no pico. Goku oh. no pico. Ah, mentira. Es piol. No, amigo, what the fuck. No se es puño. al banano que tiene puño! ¿A quién? Al Al eliminar al banano y al pirata este que tiene puño. para no voy a poder tan fácil. Me va a costar bastante. Gastaron sus puños, noticia buena. ¿Qué? Gastaron sus puños. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No me vas a salir. Y... ¡Banano! ¡Banano! ¡Banano! ¡Banano! ¡Qué banano, hijo de ¡Para! ¡Para! ¡No te enojes! ¡No te enojes! ¡Telibra el banano de este de mierda, por favor! ¡Dale! ¡Está encerrado! ¡Toma, hijo de puta! ¡Dale! ¡Mátelo! ¡Hijo de puta! ¡Dale, Felipe! ¡Es tuyo! ¡Dale, Felipe! ¡Pásalo por ahora! <risas> <¿Cuál? risa> Y brotaron la frase, poco tal. ¡Alé! furio! ¡Ah! ¡Dale! ¡Alé! ¡A ¡Alé! ¡Punio! ¡Alé! ¡Punio! le ¡Punio! ¡Alé! ¡Punio! ¡Alé! bien ¡Alé! ¡Punio! ¡Alé! furio ¡Alé! ¡Punio! a Gente, no, no hagan esto en su casa, pero en tumble háganlo. Pum, eufo, código, código. 7, 8, 1, 4, 5. 7, Me guardaría falta. no por mi Si fallo, soy fan de culo. Si. Sí, y encima no lo sabía. Claro. Eh, ah, ¿para estábamos diciendo verdades? Sí, a sí. ver. Le toca a vos, le toca a vos ¿Para mí? Eh, el anime Nanatsu no Taizai lo tienen como muy abajo, pero es muy buen anime. ¿Para mí? No, para ya ni me acuerdo lo que quiero decir, amigo. ¿Qué? para a ver para mí cojan de dragon ball merece un nerf muy grande y por eso es uno de los que más odio de dragon ball o sea para mí es un buen personaje pero por su buff tan grande lo estoy empezando a odiar Amigo, dale. Vos lo seguís odiando por su transformación. No, es que amigo pasó de Super Saiyan dios a Ultra Instinto. Y el guión, ¿viste el guión? Y perdí, perdí. Especatea. Dale. Yo consigo fuimos a ver la peli y nos gustó bastante esa. La de Dragon Ball Gohan, un intinto Yo la vi, pero por TikTok, o sea, por parte. Y era piola. Sí, era piola. Pero, amigo, te juro que el, el bestia se, literalmente se sacó un poco rap del orto. Tampoco tan. Amigo, vos O sea, vos se no? agarró, o sea mira, la, mi, mira, la tenía Richie. Ah, ah, Felipe, hablando de los Power quiero padre, decir dejame, algo. Dejame hablar, déjame hablar, dejame hablar, dejame hablar, dejame hablar, ¿Qué? Para mí la tenía re chiquita. Se comió un pito le creció millones de casas. F Felipe, ¿a a quién le es que acepta esto. Los poderes de Dragon Ball, si no fuera porque están rotísimos, se serían re débiles. Sí. Yo sí. le una verdad. Porque viste que, que lo exageran. De... Viste que lo exageran, amigo. Sí. 25 cintijones el, creado, el, cre... el creador de Dragon Ball es eh. Amigo, ¿por qué tenía que elegir un anime donde cambia su color a cada rato? y juro que la bandera LGTB es de colores. para sí. Voy a decir. Esta es la mayor verdad del mundo. No, no fue la mamá de Jamal. Fue no Jamal. Voy a decir una verdad sobre Spider-Man. Yeah. Felipe. Voy a decir una verdad sobre Spider-Man. Eh, espera un cosito que mi hermana me quiere decir. Listo, dale. Voy a decir una verdad. Spider-Man revivió gracias a la película de Spider-Man No Way Home. Voy a decir la verdad. ¿Qué? Spider-Man, de Spider el peor, si querés preguntar por qué, te lo puedo llevar a decir hasta por qué. Por, por qué es gay amigo, dale, no puede ser tan discriminador, Felipe. <risa> Gente, uh, si no fuera porque los poderes de Dragon Ball, esta es verdad para mí. Si no fuera porque los poderes de Dragon Ball estarían tan rotos, Melioda sería el personaje como más fuerte del anime. Nah, para un poco, para un poco. Va, pero entre los más fuertes. De tomarte cuatro cervezas juntos. Entre los más fuertes, sí sería. No, amigo. Hay millones que le ganan. Ejemplo. Eh que El más fuerte es de Katana, no sé cómo se llama. Ah, de, de el maravilloso ¿Cómo Coquinal? se llama el azul? Mira. Para... ¿Alguien me estaba llamando? No, por... Ah, me están llamando. ¿Para qué? Tal vez tenga que cortar el video, tal vez. A ver, para andar rápido, por favor. Bueno, hago una partida, hago esta última partida y... y es... Y listo, dale. ¿Qué? ¿Cortamos? Todavía no, todavía no. Si querés podemos seguir. Sí, sigamos, sigamos. Felipe, Digo otra... O sea, para mí... eu, Felipe! Decilo rápido que voy a tener que cortar y volver a llamar. Vos decís que va a quien más fuerte que Melioda, está? Te juro que la tuya ahí la tenías ranta, pero al decir eso te bajó, bajo cero. ¿Vos dijiste bota eso? Nunca dije que Baki le gana a Meliodas, o sea, prefiero a Baki que a Meliodas. Sí, pero Baki es un humano, Meliodas es un demonio. Pero sí, lo me dijo ya? que vos dijiste Ay, que Baki que le ganaba humano. a Meliodas. Es porque prefiero a Baki, no, pero igual me dio le gana, literalmente, estás comparando un humano con un demonio. ¿No que... que... La sí Pero no me dijo. Si sí no mano. me dijo que vos dijiste eso. decide que está medio drogadito de la cabeza. <ríe> a ver, pena. Vos dijiste. Voy a tener que cortar tu vuelo, ¿no? Uh, bueno. Ahí te respondo a la pregunta. Recordá la pregunta porque igual bueno, empiezo la partida porque ya hay vuelo Corta el vuelo. Dale gente si este video llega a 5 likes vamos a hacer un debate con felipe de o sea un debate con felipe de, de anime o sea porque él por ejemplo dice que uno más fuerte que mucho ¿sí? o sea y, y él hay que dar argumentos y bueno podemos hacer un debate Así que si el video llega a 5 o 10 likes, podemos subir el debate. Esperemos a Felipe. A ver, espero que también un mensaje yo. ¿sí? ¿Ah? ¿Eh? Bueno, Mi ojo me dice que voy a hacer un tic TikTok. A ver, por ahí voy a ver TikTok. ¿Qué hay? Eh, a ver, veamos. Tenemos a Feli. Ahí está, listo. ¿Por llamó? No no no no me llamó Llamada perdida. A ver. Feli. ¿Qué pasa? Eh, te digo un Eh, Solo puede ser esta partida y una más y esto. Ok. Primero sí, bueno, no es probable que solo pueda esta, pero dale. Eh, 6, 3, 8, 0, 9. Dale, ¿no Felipe, eh... Sí, por eh, cierto, Agustín dijo que está haciendo la arena PVP. Ah, Felipe, tenemos una, un, algo, una, ¿Qué? la... ¿Vos querés que vamos a... ¿Vos? ¿Vos, ¿Qué? Vos pensás que Naruto es más fuerte que Meliodas, ¿no? Eh, intermedio, porque depende de su transformación. Si es que por ahora diría que están un poco empatados. Bueno, Pero, querés hacer. Si se una transformación más, se va a sacar un power Y en la serie del hijo, ojo, Felipe. ¿Qué? Y aunque Naruto, a ver, la, todos los power de Naruto son de su serie. ¿Cómo que de su serie? O sea, todos los sacó en la, de Naruto, o sea, de la serie de Naruto. ¿Qué cosa? Los power -off. O alguno los sacó en la serie del hijo. ¿Quién? Naruto. No te entiendo nada, ¿qué? Que si Naruto, algún power de los que tiene, o sea, lo sacó en la serie, el hijo. ¿Cómo es que del hijo, de Boruto? Sí, de Boruto. Sí, solo un power-on que el Byron. ¡Ah! Amigo, con razón. Pero vos decís que. Vos que tienen que contar los power y Vos decís que tienen que contar los power de la serie del hijo. No sé. Porque tipo, Meliodas no... No, no sacó ni un power out aún en la serie del hijo. Pues, tu... Ah, bueno, hijo, lo no tuvo, lo no tuvo de power up Bueno, se hizo más viejo. ¿Qué querés que haga? Y no tú también tuvo, hijo. Dos. Y no, y no le dieron power out igual, Dani. Che, se esforzó más en tener hijos, por eso. <risa> eh, Puede no. es una verdad que si nadie acepta. ¿Qué? Eh, Minecraft es mejor que casi todos los juegos. Es hasta mejor que Call of Duty, ya que... Ah, ah, creo que algunos sabrán que Call of Duty, digo. Es mejor Call of Duty. ¿Cuál es mejor? ¿El Warzone? Creo que sí. Pa, yo la verdad no juego of Duty. ¿Qué me había dicho? Que yo sé cuál es que, que Calus Dutti os. Yo más o menos. Apenas me la sé. Bien, Clash. Me... Que te moriste. Si te perdí y me tengo que ir ok bueno voy a intentar ganar gente por mí dale voy a intentar ganar por que por favor uno fácil para mí no, uno, un blood dash si toca blood dash chupame la pija chupame, chupame bien la ver bueno voy a empezar diciendo saludando bueno así que deberíamos cortar el video ya porque ni en pedo voy a ganar ¿qué? ni en pedo voy a ganar eso te digo lo único igual este este vídeo lo vamos a tener que subir otra vez no vamos a poder otra más ya que no primero no tenemos tiempo segundo solo hay un halloween por cada año Es, es Halloween. Es, es Halloween. Es, es Halloween. Es, es Halloween. Gente, después vamos... El año que viene, seguramente, si es que tenemos 100 suscriptores, voy a hacer algo importante para el canal. ¿Sabes, qué feliz ¿Qué vas a hacer? Voy a comprar una cámara para salir a la calle y subir videos. Okay. Y, voy a, y voy a prometer que vamos. Y voy a prometer que vamos a grabar un video en la escuela. Vale. Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. No olviden darle like, Estuvo. suscribirse. A ver vos, Feli. Espero que les haya gustado y que, y que lo hayan pasado bien. Si les gustó, suscríbanse. Nada, solo eso. Chao. Y chao.